¿Oli? Yeah. ¿Venís, yo para acá? Oh, pero, pero. Oye, no tengo vuelta. Oye. ¿Oli? Hey, guys. Ya, esto de haber dejado de hacer el vlog eh, me desordenó completamente el cómo grabo y cómo salgo a buscar historias. Por lo cual tengo muchos trozos de historias de este fin de semana. Y mejor los voy a enumerar nomás. El viernes fuimos con la Monse a ver a los Denver y cómo pasaban el corto La historia de un oso en Paseo Mado. Vamos con Legarini. Bienvenida Monse al blog. Hola. Vamos a ver a Denver. Porque amigos. ¿Sos tu amigo? Pablo, que se sumó hace poco a la banda Pololo de una muy buena amiga mía, Felicia. Ah, ya. Entonces, Bacán. Se hizo Yo te había contado que conozco a las Felicia. ¿Por qué cliente? ¿Por qué cliente? la peluquería de la Felicia Sí, la Felicia corta el pelo Ya se re bien, en verdad sí. sí Yo nunca me atendido con ella De hecho, qué el, el plan era con el pelo largo anterior Era cortarlo con ella Ya Lo hablamos y todo, pero me dio un taldo y, y a la salida del metro todo alaba, me trataba corto el pelo Oh, qué feo <risas> La idea era ver a la Felicia Morales Que es amiga de la Monse Pero, pucha no se pudo. Como también eh, creo que este es un, un gran momento como en la historia del arte de Chile, como tenemos que aprovechar de eh, valorar a nuestros artistas, valorar el, el, lo que se está haciendo en Chile, en cine, animación, música, teatro. Eh, Creamos el cuento y, y apoyemos el arte en Chile. Gracias. Después de eso fui a visitar a Amplalad y a la FED que hace tiempo que no nos iba a ver Bueno y nos tomamos unos vinitos, una cosita A ver bien. ¿Y Youtube como una gran foto ¿eh? Sa Sacarlo con el zapato Como una gran foto dividiendo. Ah sí. ¿Y, ¿Y ¿Lo intenté y no pude bueno. ah. No, pero leía Mira, eh, eh, eh. <risa> Ay, depende cómo. <risa> <risa> creo que te estás joddiando al niño con el zapato. Yo canté un tema, me grabaron, pero no quedó el sonido. Y después, como que me anduve emocionando porque. Mucho. Cupete. ¡Oh, que estoy curado, ¿no? Pero no voy a mostrar eso porque igual me da vergüenza. Lo pasamos súper bien, así que gracias, Fer, gracias. Prada. Pues el sábado me comí un rico brisket en el restaurante El Camino, que está en la calle Italia. Está muy bueno, está tan bueno que solamente tengo esta imagen. Después de eso, eh, estaba en el cumpleaños una amiga. Entonces fuimos a celebrar con ella. ¿Dónde me encontré a un fan del vlog? Yo tengo que salir al vlog de Sauce Que lo ve desde Berlín. Yo me acuerdo la mía, a Loracita, sobre el corte Sí, sí. acá Justamente en el acá. sindicato sí. Con Rodsy sí. y Benaró Rod Estás en el vlog, bienvenido Hola vlog de Saoze, eh, o sea, ¿cómo están? ¿Sí? A mí me gusta el sound, siempre es bien urbano, bien... Sí. La gente se haga repetido, pero es bueno ¿Cómo le pasa? Del ¿Cantó el desmendimiento no. de la niña. ¡No! ¡Las paga. Eso más o menos fue el fin de semana Porque desde ahora en adelante Solo habrán vlogs los lunes los miércoles y los viernes creo que hice algo, algo más pero no me acuerdo hay algo que me falta aquí. ¿Qué, qué, ¿qué más hicimos? No así oye, Monse, ¿por qué me abrazáis? ahí? Eh? que me caí también <risa>